Contáctenos desde cualquier parte del mundo si lo que desea hacer ser un amarre de amor, un ligue de pareja, un hechizo, un conjuro. Nosotros podemos hacer que esa pareja regrese a su lado. En un cementerio como este o en otro, podemos regresar a esa persona que le abandonó en cuestión de siete días, mínimo en siete días. Yo no vengo solo a cementerios como este, vengo con un equipo de colaboradores que van exorcizando las velas que ustedes ven encendidas son trabajos trabajos que nos han encomendado en cada cruz hay un trabajo el próximo trabajo puede ser el suyo allí hay una luz encendida una, luz, una cruz que no está encendida es porque no tenemos eh, trabajo para esa cruz o para esa tumba pero hoy venimos con los trabajos exacticos para el día de hoy el próximo trabajo puede ser el suyo atrévete ya y deja sorprender.